qué hey, ¿qué tal gente, vamos a racionar a la nueva temporadita Wow, parece muy muy anime, eh, todo Eso está guapo, eso está guapo, y eso está guapo Ey, ¿eh? llama, ey, llama, whatsapp, llamita Rep -re Represent Vamos a ver qué pasa, nueva season O sea, le damos a Toa Espera Toa Qué coño, tío, parece un Jazz ¿Qué the fuck Vale, nueva season, gente <risa> pues allá me Tyler. <risa> está dispuesto. tienes que oh, venga ya. Lo último que necesitamos es otra réplica mía en el bucle. Entendido, señora. Yo me ocupo. No la de los What? Parecían mandalorianos. Vale, solo hay que estabilizar el punto C Y volver a sellar el puente, pero sin que nadie escape ¿Qué cojones? ¿Fácil, no? Vale, busca los mejores cazadores de todas las realidades Ah, oh, oh, así viene Boba Fett viadas. Nando wow. Espero que funcione De Mandalorian, bro Hostia, no, bueno traerán a los cazadores de todos los reinos, ¿no? Esto es un poco de Super Dragon Ball, ¿eh? Cuidado, gente, cuidado, gente Super Dragon Ball Está en Fortnite, ¿eh? Joder, hermano. <ríe> What the fuck. Guapísimo. O sea, ha saltado otra puta realidad, ¿sabes? El mapa de Fortnite. Fortnite temporada 5.0. Not bad. Nadie escapa Vamos a ver. El no sé, coño todo de reunir a los grandes cazadores de, de todas, todas las, las realidades y empezado con oh, el de Mandalorian tío Convención guapísimo a Mando ha estado muchos créditos pero ya sabes, este Nando Nando ah claro copyright El plan desatar el caos y no ah. hay nadie mejor para ese trabajo Hostia pues este va de, de caza recompensa que Mantis, va tan guapo El mejor gladiador de la realidad Yo lo no conoce la derrota Hostia, tú, ¿habéis visto la escopeta esa? Guapísimo Hostia, tú, tío Pueblo Tomate, loco Qué guapo ese What the fuck? Ese es el más guapo, eh Hostia, tú, que tiene el arma Que tiene el arma principal de Mandalorian What the fuck What? Bueno, pico Qué guapo, baby Yoda, tío Qué guapo Cuidado tú, eh, cuidado tú Cuidado tú, que aunque solo sabe mandalorear un puto DLC, por así decirlo, gente Pero emociona, oye, eh, emociona Oferta definitiva ¿Habrá que pillar la oferta definitiva? Habrá que pillar la oferta definitiva, gente Hemos pillado el club de bienvenida Club de Fortnite Vamos a ver Vale, o sea, nos da esta skin súper extraña. Súper, súper, súper extraña. La verdad, o sea, guapísimamente extraña. Un pico bastante facherito, sinceramente, y mil pavos. Oye, oye, oye, tú, no está mal, ¿eh? No está mal para el, starly, el early game, bro. O sea, guapísimo. Ok, tenemos mil pavos, supongo eso. Gracias por tu compra. Puedes comprar los ruiditos para que te regalemos dos meses de Disney Blue. What the fuck, bro. Vale, pase de temporada, gente. Pasé de temporada, güey Oh, shit Oh, shit De Mandalorian GG GG Misiones de Beskar Guapísimo O sea, el primer traje Es el de Mandalorian O sea, guapísimo Vale eh, Estoy suscrito ahí, se supone Estoy suscrito Vale Guay Guapísimo tenemos dos mil y pico pavos O sea, no, no, no te lo crees ni tú <risa> Madre mía, chaval Bueno, de Mandalorian, chavales De puto Mandalorian, o sea, tenemos que reaccionar donde es el puto Mandaloriano ¿no? Qué guapo Bueno, reaccionamos al pase de temporada, en dos segundillos Bueno, y sí, Baby Yoda Oh, Baby Yoda ¡Ah, Qué monoso Dios mío, demasiado mono para mí Me supera eh, Mochilita extraña, ¿no? será de esta, esta se llama Reezer Madre Reset Vale, su pico Extrañito Eh, gestito Estéreo What? Lo, lo de los Simpsons, loco <ríe> Bueno Más o menos El meme de los Simpsons Ya me entendéis, ¿no? Eh, reggaetón eh, Música <ríe> Clásica <ríe> Y salen los ancianos dándolo todo Madre mía Vale, piquito del señor Tortita eh, Es un poco Raro O sea, es un fusil Pero <ríe> Obviamente tiene Tortitas eh, vale, el Mancate No está mal, es extraño de cojones Pero está gracioso, eh, la animación de los ojos y tal Está guapo Vale, se embadurna lanza, lanza sirope, tío Lanza sirope, loco ¿No lo va a lanzar? Hostia, tú Hostia, tú, qué cara le, le, Se le queda, madre mía Segunda fase, el mancate, el, el postre sin nombre, me encanta Está guapísimo Súper gracioso Está, está viva, está bastante guapa La verdad, la Mave, esta O sea, que le salen unas putas alas, eso está increíble Ah, pero claro, es una aladerta Es un aladerta, estilo de águila Brutal Tenemos la segunda fase, el upgrade Que pepeleo reactivo O sea, GG implacable, nada Esto, Mike, hola Hostia, tú, que es un tiburón Ah, claro, claro eh, Es una cambiaforma, es, o sea, hola Escudo, Dios, esto está guapísima. Sinceramente, está guapísima. Eh, eh, Cóndor. Cóndor es como un trapero del siglo 2055. Mezclado con un poquito de Master G. <risas> Esa posición, tío, qué guay. Súper extraño ese bicho, eh. Deseo vengativo. Hostia, tú. Hostia, tú. Cállate, Kiki, ¿qué? Maestro Yi O Ying. ¡Guau! Wow, ¡Guapísimo! Esa reacción tan extraña. ¡Una chica anime! ¡Hola! Letza, ¿La chica anime? ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Dios mío! Protocolo de cazador. ¡Guapísimo! Esta es la chica. ¡Qué guapa! Esta es la mejor skin que tiene el pase de temporada. Sin duda alguna, de momento. La chica anime. LOL, tenemos aquí a, a Yats. Yatsimus con su escudito. Que no está mal, oye, está guapísimo, la verdad. Segunda fase de, de Yats. Un poco feca. Supongo que el gladiador le gustará a muchas personas. Pero a mí, la verdad, no me hace figura puta gracia. A no ser que sea ese traje, guapísimo. Vale, este está gracioso en cierto modo. Está guay. Veamos que. ¡Hostia tú! ¡Hostia tú! Que del casco le sale un aura brutalmente apoteósica. what Ah, y ese es casi el nivel 100. Gratis, ¿vale? Preparación de guerrero La arena, ¿no? Supongo Bien Guay Nivel 96 No está mal No, no está mal Vale Nivel 100 Mandal Mandaloriano Oh my god Oh my god, tío Oh my god, bro Oh my god The city is real That city is real Otro reventado Tirado. ¿Otro muerto aquí? Buenísima. Uh, ¿Qué coño? ¿Qué paranoia? Uh, vamos a comprarnos la escopeta. <risa> vamos vamos, a... vamos, a... vamos a ver para allá. Vamos para allá. ¿Qué coño? Vamos ahí. Poquito, lo ¿Qué paranoia? ¡Eh! Hey. ¿Qué? No tengo más, tío. Wow. ¿Qué? Vale, uno muerto ahí? Está ahí. Arriba. Está arriba el guarro. Buenísima. Fuck. Hostia, ¿qué escopeta? Te ha tocado What the fuck Increíble ¡Eh! Me ha dejado fuera Espérate Me voy a poner el chupitillo ¡Qué paranoia! Vale, vale, vale Me hace poco a mí Yo no, no tengo ¿Qué coño? Buenísima, fuck Esa escopeta, ellos ¿Qué coño? ¡Lol! ¿Qué? ¡Lol! No ¿Cómo corre? No ¿Cómo corre? ¡Ah! ¡Le he dado! ¡Va blanco! ¡Va blanco! Dios, en la vida para hacer la muerte con esto, eh O sea... ¿Qué coño? Hola ¿Qué cojones? No <risa> Se ha caído por abajo, vale <risa> qué cojones! <risa> ¿Qué cojones, tío? A ver el paracaídas que nos dan ahora Este arma es rara ¡Oh, que sí, pe que pega, bonsai! Que sí, que pegan. Pe ¿Eh? ¿qué? ¿Qué? <risa> ¿Qué cojones? <risa> y se entierra o sea, la que no ¿Qué cojones, tío? <risa> What the fuck? Eh, no he metido ni un tiro Es difícil de cojones What? Está guapo, ¿verdad? Yo lo he dejado blanco Oh, sí, sí, sí, sí Guadísimo, ¿eh? Mano, me mola. Paraguas de caza recompensa, me mola, me mola El jazz, ¿eh? Como han hecho a jazz, tío <risa> Hay un nivel de Jax eh, <risa> eh, ¿probamos una arena, papá? No, vale me cago en su puta madre Ey, veo gente Está aquí Cuidado, eh Es uno Es uno que... Ey, hey, está parado Ah, no, se ha metido adentro Me Pero es él, eh En forma de topo bonsai Ey, ey, ey Ha abierto Ha abierto el compañero No nos ve Oh, voy, voy, voy, voy. Vale, para abajo Para abajo, para abajo Su fusil 18 Viene el compañero Cuidado con este Lo tengo en la escalera, ¿eh? Dios, no me acordaba de. Blanco, muerto Dios, de line de la puta escopeta ¡Ah! ¡Táctica! ¡Qué alegría, tío! Dios, los dos tienen esta escopeta cheta ¡Píllalo ya! ¡Wow! Esa escopeta, te digo la, la verdad, Gonzay Me encanta que esté <risa> que hagan eso? Uh, Vaya tela ¿eh? Ve, no suben! Cuidado no, no suben, hermano ¿Qué dices? ¿Qué coño? Pues me había parecido ver los pasos hacia arriba, ¿eh? papa pongo una cama elástica aquí y nos piramos ¡Mira, ¡Vale, mira, hay, hay un rato ahí! ¡Hay dos! Vale Cuidado con los de atrás ahora, en verdad O sea, ahora va a ser lo, lo más prioritario Cubrirse de los Papi, de atrás Me han robado los tío Vale, voy, voy, voy, voy, voy voy Pero los de atrás, ¿eh? Cuidado Le bajo en ah, plan... Un vale, vale, vale Me parece útil ya, aprovechamos esta y nos vamos un poquillo más para atrás Es que no tengo, de estos lo diré No tengo madera ya, o sea... Yo tampoco, yo tampoco, voy a pillar por aquí ver, eh, Tengo cinco platos todavía, o sea, vamos, nice Supongo que para el lado, ahora te tiras balas de Franco ¿eh? ya, Y solo nos quedan esos, porque son dos y dos, cuatro Y nosotros dos sí sí sí. sí, sí, sí, esos tíos... Uh, vienen eh, ¿eh? vienen volando, eh Vale, eh, guapísimo Guapísimo, supongo, contigo Vale, eh... ¿Avanzamos para el loot o...? Sí, vamos, vamos a pillar el loot Tengo una cama elástica, ¿eh? Todavía estás matando además? Sí, eh, voy para... O sea, voy, voy, voy para arriba Fortifico contigo, o sea... Está reventado ese Vale, eh, se pone, se pone, se pone ahí, espera, ey Voy También le pico eh, es nuestro, espera Voy yo por el otro lado Está aquí, está aquí Vale, arriba Vale, yo lo subo por arriba entonces Está en el cono ¿no? What? Oh, buenísima <risa> <risa> <risa> 170, <risa> <risa> <risa> 170 puntos, papa No, 280 No está mal O sea, no sé No, no, no, no está, está bien Pero yo no creo, creo que antes metábamos más puntos ¿eh? Yo creo que antes metábamos más puntos Sí, sí, sí, muy pocos puntos. En verdad Por no ganar, sé. Por ganar, hermano, eh. Por ganar, yo creo que antes me llevaba a lo mejor 300 o 400 puntos. Creo que dan menos tops, hermano. Creo que te dan solo un top Un algo top, así. top 25, ya está, eh.